Todo lo que alcanzamos a ver, son lápidas, son tumbas. Siento como que alguien está de aquel lado. Buenas noches. Gritos, risas. ¿Qué pasa? Se movió algo, ¿no? Sí. ¿Sí? sí. Hay amores que perduran incluso más allá de la muerte. Una mujer antes de morir deseó una curiosa y última voluntad. Su esposo, decidido a cumplir lo que su bella mujer pidió, mandó hacer una tumba como no la hay en el mundo que hasta el día de hoy perdura en Cuernavaca, Morelos, México así que viajamos hasta este panteón y entramos de noche en la búsqueda de esa inquietante tumba De hecho, cada que es su aniversario, si la memoria no me falla el 24 de mayo Dicen que camina por estos pasillos justo donde estamos sentados, okay. cruza el panteón hasta llegar a la entrada principal y toma un taxi y va a su antiguo domicilio. Ok, la mujer se sale de su tumba sí. para ir a su domicilio. Vamos a recorrer este panteón y llegar hasta esa tumba de los espejos. Para poder llegar a la tumba de los espejos, primero tuvimos que pasar por algunas secciones. Esta, por ejemplo, es donde se encuentran las tumbas más antiguas del lugar. Cada tumba es una vida apagada. Una historia que murió con el paso del tiempo. Pero las lápidas están aquí para mantener una flama viva del pasado de estas personas por este mundo. Han sobrevivido 100 años o más. Y seguramente seguirán erguidas hasta que el mundo tenga un drástico cambio. Aquí hay una tumba bastante antigua. Vemos que pues la lápida y esta forma, es de un solo bloque y se ve mucho, muy antigua seguramente como de los 1800 más o menos calculo si, sí, esperemos encontrar alguna con la fecha realmente, pero vean el detalle del grabado en la piedra son cosas que la verdad en la actualidad pues ya no se utilizan ya no se hacen, claro, son, son tumbas muy antiguas que todavía se preservan en este lugar y con bastante cuidado, ¿eh? veo que todo alrededor está limpio y se mantienen, quizá por mucho tiempo más. Por acá hay otra, quiero que te fijes de este lado, ¿qué tal se ve? No sé, a mí me, esto sí me da un poco de, más curiosidad. Sí, se este me es hace como más metro, ¿no? Exacto Es como si la caja estuviera por fuera. Piedra y bueno, tienen diseños en donde me imagino que iba el nombre. Incluso estas dos parecen ser como familiares, tienen Exacto. una misma forma. Se me figura eso como que pudiera ser del sexo femenino, por la, como la concha que eh, tiene arriba. Tienes razón, mira, precisamente esta que vemos aquí, como dice Italia, este tipo de simbolismos la concha refiere a femenino, a virginidad. Entonces, muy bien Italia, precisamente esto pudo ser alguna tumba de alguna mujer, representando precisamente la concha. Si ustedes ven la concha sí. en algún lado significa eh, virginidad, mujer. Y esta tiene una forma muy rara, ¿no? Sí, pero digo, más grande, ¿no? Quizás más ancha. Esto ya no se ve bien, pero no sé, quizás pudieron haber sido pareja, ¿no? Y que su último deseo pues haya sido que se vean relativamente juntos. Son trabajos muy toscos, eh de cemento con, con forma. Este también parece un féretro. Los largos pasillos del panteón los condujeron hasta el área de los niños. Aquí es donde se dice que hay más actividad paranormal. Muchos de los vecinos cuentan que incluso ha venido la policía para supervisar que no haya nadie dentro, ya que se escucha como si muchos niños estuvieran jugando. De eso me gustaría que vieras esta parte. No, fue uno de nuestros primeros panteones en existir aquí en Fernández. Ok. Por lo tanto, está repleto de tumbas. Ahí ahorita vamos a ir a otros lugares que están un poco más, pues, oscuros, por decirlo de alguna de manera. Ruido, ¿no? ¿El señor? No, no, sé bien, ¿no, Ahí va el señor. Pero acá también se escucha como algo, ¿no? Mira. Buenas noches. Sí. ¿Qué será? Tiene un fantasma que nos sigue, se preguntan. ¿no? ¿Cómo? ¿Tienen un fantasma que nos sigue? Pues... ¿Es una historia? Es una historia, sí, en serio. Ok. Vamos a... ¿Dónde sí. sí. tengas miedo. ¿tú? Lo que pasa es que acá, este lado de aquí, para allá, es el área donde está es por los niños. Ah, los niños. Sí, por allá. Ay, Dios mío. La para ¿Todos para niños? Sí. Y ahí se dice que... O se siente que alguien... O sea, Son qué? como juguetones, se podría no. decir. Ahorita está tranquilo porque este, apenas vinieron un grupo como de... No sé de qué templos serían, pero vienen cada año a orar uh -huh. para que las almas que no descansan... Este, uh -huh. Se descansan, pues ya... Sí, sí. Bueno, vamos entonces. Sí. Estamos avanzando ahora al área de los niños. Italia me cuenta una historia que, que muchos aquí en Cuernavaca la recuerdan porque incluso estuvo involucrada la policía Vamos a seguir a Italia y que nos cuente lo que ocurrió Pues mira Oslag, de hecho llegamos por fin al área de los niños Como ustedes pueden ver estamos llenos de tumbas, de cruces pequeñas No se puede dar siquiera un paso, no están muy juntos Y hay algo que pues esto es verdadero Hace muchos años venían las patrullas porque los vecinos reportaban ruidos, muchos ruidos, y que los niños jugaban muy tarde. O es sea, que se escuchaban voces de niños, gritos, risas. Sí, gritos, risas... ¿Qué pasa? Se movió algo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces hay una historia que cuenta todo mundo que un día llegaron muchas patrullas, pero esto era continuamente. Los vecinos reportaban que escuchaban... escuchaban Gritos. Como el de ahorita. Como el de ahorita. Ok. Llantos que hacían mucho ruido muchos niños. Vinieron las patrullas, pensaron que era una fiesta, obviamente, y cuando se dieron cuenta, pues estaban en un panteón. Sí, es decir, que la policía vino a este lugar pensando fue una hoja. Fue una hoja. Tranquilo. Ya estábamos eh, sugestionados, pero es que se siente aquí diferente, diferente ¿verdad? Sí, muy diferente. Se, se siente diferente. Es como que quizá, o sea, ya imaginándonos como si los niños de verdad estuvieran todavía jugueteando, ¿verdad? Así es. Eh, yo creo que nos va a tocar, la verdad, esto es siempre pasa. Yo he sentido muchas veces que me siguen o como que te están viendo esa sensación sí. y volteas y ves como... Pues como una sombrita por ahí que algo se movió, pero Exacto. pues bueno tenemos que recordar que hay muchas tumbas abandonadas que no siempre vienen a rezarles y pues los niños son una parte bien, bien delicada, claro, ¿no? Es, pues, la muerte de un niño es siempre muy fuerte. Vamos a deambular un poco por aquí y seguimos buscando la tumba de los espejos. Otra tumba, bastante antigua. 1947. Vamos a seguir avanzando en este espacio que es el cementerio dedicado a los niños. Ya de hecho la, la hierba se comió las tumbas de que nadie ni siquiera las viene a limpiar o a ver. Estamos avanzando por este panteón que es bastante bastante grande. Eh, hay mucha agua se, se encharca y me hizo recordar esta área precisamente a la tumba de Nachito ya que estamos en un lugar dedicado a los niños me hizo recordar aquella tumba de Nachito en el panteón de Belén y en este no tenemos una tumba especial de un niño pero sí lo tenemos de una mujer Así es. es muy curioso que en diferentes panteones hayan historias de este tipo, de este estilo, y encontremos tumbas muy originales, muy insólitas, incluso únicas, me atrevo a decir, únicas en el mundo. Estamos llegando a la tumba de los espejos. ¿Quieres decirnos algo antes de que puedan verla todos? Pues te tengo que decir que te dejes llevar, te va a sorprender realmente, es algo que estoy segura que nunca has visto, pero pues vamos a darle, ¿no? Para que vamos digas qué opinas. Ya estamos aquí en la tumba de los espejos. La leyenda que explica la tumba de los espejos es la historia de Josefa Saldaña, una mujer española que era muy hermosa. Su cabello largo y cuidado era la envidia de muchas. Tenía como costumbre sentarse frente al espejo para admirar su belleza y pasar el tiempo cepillándose el cabello. Se cree que estaba obsesionada con su hermosura y que no podía resistirse al pasar frente a un espejo sin admirarse. Sin embargo, su suerte no fue mucha, ya que de pronto padeció una enfermedad terminal y en 1938, en su lecho de muerte, le pidió a su adinerado esposo que la tumba que sería su última morada estuviera cubierta de espejos, lo que más le gustaba. Después de su muerte, su esposo inmediatamente cumplió su demanda y mandó crearle una tumba completamente de espejos, misma que hoy en día podemos admirar en este Panteón de la Leona en Cuernavaca, Morelos. Pero no solamente la historia se hizo popular por la increíble tumba que brilla en este cementerio, sino porque también se cuenta que cada año, cuando se acerca el día de su aniversario luctuoso, o del Día de Muertos, la mujer sale de su tumba como un espectro, toma un taxi y pide que la lleven a donde era su antiguo domicilio, como si fuera una mujer viva. Al bajarse del taxi, entra a la casa, pero ya no vuelve a salir, dejando a los taxistas esperando por su paga hasta que se dan cuenta o les hacen saber que a quien subieron fue a un fantasma, hoy conocida muy popularmente en Cuernavaca como la dama de los espejos. Ahorita ya está increíble este lugar Todas las paredes están llenas de espejos Pero espejos cortados eh, De un tamaño muy, muy pequeño y puestos Incluso con forma Se llevaron muchísimo tiempo haciendo esta tumba La leyenda es la que nos has contado Una mujer muy guapa decidió que al morir le hicieran la tumba con espejos para que se pudiera seguir viendo. Así es. ¿Cuál es la historia real? ¿Quién hizo esta tumba y por qué está decorada de esta forma? De hecho, quiero que observen que hasta el más mínimo detalle tiene espejos cortados a un tamaño especial. Vamos a llegar a la tumba de esta mujer. Esa es la que tú vas a entrar, ella está aquí. Vas a poder leer su nombre y cuándo falleció también. Ah, perfecto. Ok, estamos entrando por este arco ¿Esto siempre está abierto? Siempre está abierto De hecho nadie le trae casi flores Toda la familia falleció Entonces es una costumbre de aquí de Cuanavaca Que si tú vienes a este panteón Pues dejarle algo y sobre todo En la fecha donde falleció Que es cuando ella sale a recorrer todo esto Perfecto, estamos aquí dentro de su capilla Y aquí podemos ya es Escuchar la historia real, ¿no? Claro. Vamos a entrar Aquí mirá, se les escucha. Está hueco. Está hueco, o sea, abajo está ella. ¿Qué dice? Josefa Saldaña de Castillo, así se llamaba nuestra famosa dama de los espejos de aquí de Cuernavaca. Ok. ¿Por qué tenemos aquí algunas otras cosas? Bueno, en realidad estos epitafios es de toda la familia que murió después de ella. Ya no existen familiares, por lo cual ya no se le da mantenimiento de algún familiar a la tumba, lo hace el panteón ya, ya que prácticamente esta tumba se ha vuelto una tradición aquí en Cuernavaca, todo el mundo le encanta venir, verla y mira, si te fijas en esa parte parecía también que está un espejo muy grande, que es como un tocador se sí. observas a detalle sí. por lo cual pues esta historia que les conté en esta ocasión si es la historia verdadera, es la historia que pasó, ella sí. básicamente quería un tocador un verse después de la muerte y pues seguir observándose en el más allá si es que existe entonces su esposo le manda a hacer toda esta tumba llena de espejos y llena de si sí, podemos observar cómo está el techo, el techo, mira aquí qué forma maravillosa le han hecho, lleno como de flores con acabados en el espejo, esto fue cortado pieza por pieza y formada, ¿se sabe cuánto tiempo se tardaron en construir esto? No, no se sabe cuánto tiempo, pero lo que sí se sabe o hemos escuchado es que fue muy rápido, me imagino también eso tiene que ver en lo que ella pidió al momento de fallecer. Eh, pero sí dicen que el esposo estaba muy preocupado. De hecho, en la parte de abajo me gustaría que intentaras leerla, porque sí. es la última parte de, como de lo que piensa la familia o que le dice a la persona fallecida. Dice: Su afligido esposo uh -huh. dejó este recuerdo. Rip, solamente. Su afligido esposo, me parece que dice, dejó este recuerdo, Rip. Y nos lo confirma, ¿no? Una vez más. Sí. Que él fue el que la confirma que el esposo le hizo esta tumba, la debió amar muchísimo. Te agradezco mucho, Italia, que nos hayas invitado a este panteón y conocer a la Dama de los Espejos. Pudiera ser una historia paranormal Pero a la vez también es muy romántica Como nos lo habías dicho Aquí es muy raro Porque la eh, esencia de este lugar Emana una energía diferente, ¿verdad? Claro, yo siento tranquilidad De hecho entras y te da muchísima luz También esta tumba A cualquier hora que tú vengas Va a ser una experiencia impresionante Y que nos habla de que de amor justamente de que el amor no se acaba no más allá de la muerte siempre claro. pues puede seguir puede seguir el amor mil gracias por ver este video gracias Italia eh, zona oscura vayan a ver su canal y todos los videos que tiene en la descripción de este video le voy a dejar el link de su Instagram y también de su canal de YouTube algo más que quieras decirnos pues que vengan a esto prácticamente es una tradición aquí en Guernavaca, más que una leyenda, más que buscar fantasmas. Les va a encantar conocer esta historia y venir a este lugar tan padre. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente video.